Con el módulo de convertidores para energías renovables y tracción, hablemos de los sistemas de energías solares. Entonces, básicamente, el principio de funcionamiento de la celda es que una vez que el sol irradia fotones sobre la misma, esta produce una diferencia de tensión que, al estar en circuito cerrado, puede originar la circulación de corriente con unas pérdidas asociadas al calor y a la orientación. Entonces, la tensión en vacío de una célula solar oscila típicamente entre 0.6 y 0.7 voltios y la corriente de cortocircuito se encuentra en el rango de 20 a 40 mA sobre centímetro cuadrado. Entonces, para aumentar la tensión y la corriente de salida, se conectan las células solares en arreglos en serie y paralelo, para conformar lo que denominamos un módulo solar o un panel fotovoltaico. Estos se encuentran constituidos por 36 o 72 celdas. Un panel fotovoltaico constituye una identidad mecánica y eléctrica por sí misma. Una matriz Fotovoltaica es una colección de varios paneles arreglados en serie o en paralelo y constituyen una fuente de alimentación en corriente continua. Entonces, en esta lámina tenemos un panel fotovoltaico. La característica de tensión y corriente va a depender de la irradiación solar y de la temperatura en la cual se encuentra el panel. Y eso lo podemos ver en la curva de al lado, donde tenemos en azul la tensión y en rojo la potencia. Donde está destacado el punto de máxima transferencia de potencia, o MPP, que va a corresponder al punto más alto de potencia. Ahí eso define la corriente de MPP. La curva de potencia tiene un pico agudo y una pequeña desviación del MPP. ...que se reduce significativamente o reduce significativamente el rendimiento de potencia del panel. Es decir, para obtener la máxima potencia y el mayor rendimiento del panel... ...debemos trabajar cerca de la corriente de MPP. Esto generalmente lo hacen la mayoría de los algoritmos de control... ...utilizados en los convertidores de electrónica de potencia... ...para obtener la máxima energía... De un panel en un momento dado. Entonces, por lo tanto, el seguimiento del MPP generalmente involucra la utilización de técnicas de observación. También se ha propuesto otros enfoques. Una vez localizado el MPP, el sistema de control de electrónica y potencia debe mantener la corriente cerca del valor de la corriente de MPP. Los conjuntos fotovoltaicos vienen en varios tamaños. Los pequeños a menudo son montados en edificios e incluyendo algunos tejados de casa. Hoy en día inclusive se han convertido las tejas normalmente utilizadas en el proceso de techado en las viviendas en sistemas fotovoltaicos, así como las ventanas. Por lo general, el propietario de un panel fotovoltaico vende la energía a la empresa de distribución eléctrica local, interconectando varios paneles fotovoltaicos a la red a través de la línea eléctrica en, de una sola fase. Esto para poder emplear el exceso de energía. Cuando la empresa no admite la venta de energía, ese exceso de energía debe ser o disipado en forma de calor o almacenado, Mediante un banco de baterías o otro sistema alternativo de almacenamiento. Los grandes arreglos pueden formar parte de una planta de energía fotovoltaica conectada a la red a través de líneas eléctricas trifásicas. Por lo tanto, el convertidor de salida de DC a es decir, requerimos un inversor, del lado de la red puede ser monofásico o trifásico dependiendo cómo sea la interconexión y cómo queramos distribuir la energía generada a través del panel fotovoltaico. Entonces, vamos a ver el convertidor tradicional. Por un lado tenemos el panel fotovoltaico que, dependiendo del grado de irradiación y la temperatura, va a tener una tensión entre sus extremos. Esa tensión se estabiliza a través de una barra de corriente continua que generalmente está compuesta por un condensador, esa tensión estabilizada alimenta un inversor. Este inversor, a través de modulación, generalmente PWM, transforma la energía de corriente continua en energía alterna, bien sea monofásica o trifásica, dependiendo al esquema de conexión. Esa energía en alterna presenta frentes de onda escarpados, así como requerimientos de aislamiento elevados. Con el fin de suavizar el contenido armónico, se emplean filtros que permiten quedar únicamente con la componente fundamental del proceso de conversión. Y esto finalmente se acopla al sistema de potencia. El principal problema de este convertidor tradicional es que el nivel de tensión en la barra de a la salida de la barra de corriente continua va a depender de la irradiación y de la temperatura. Esto puede ocasionar que en algunas veces la tensión a la salida del inversor, es decir, a la entrada del filtro, no sea lo suficiente para forzar el flujo de potencia hacia el sistema debido a las variaciones en la tensión de corriente continua producto de los cambios sombras o de la hora al cambiar la irradiación. Si la tensión de salida del panel es insuficiente para coincidir con la tensión de la red, es necesario utilizar un transformador de acoplamiento o realizar un proceso de conversión de energía que me permita aumentar el nivel de tensión en el lado de Entonces para solventar este problema vamos a utilizar un convertidor tipo Vox. Ya lo vimos cuando vimos el módulo de Chopper. El convertidor tipo Vox me permite el traspaso de energía de una fuente de menor tensión a una fuente de mayor tensión. Es el símil del transformador elevador de alterna. Entonces vamos a tener que el esquema presenta el panel fotovoltaico. La barra de corriente continua encargada de poder suministrar un nivel de tensión DC de bajo avisado. Esa salida DC es pasada por un convertidor DC-DC tipo BOS que me permite elevar el nivel de tensión de salida. A la salida del convertidor vamos a tener un nuevo condensador en la barra DC, que me permite estabilizar ese proceso de aumento de, te de tensión bajando el rizado de la misma. Este nivel de tensión es invertido a través de un, de un inversor monofásico-trifásico, o teniendo la conexión estilo BSI es decir, voltas sor, inverter, y finalmente la salida pasa a través de un filtro antes de su acoplamiento al sistema de potencia. Es decir, es el esquema tradicional donde se utiliza un nuevo bus de corriente continua y un convertidor de CDC tipo Box. Se puede incrementar la tensión de salida del panel fotovoltaico utilizando el convertidor de CDC elevador tipo Vox. Esto me permite solventar en buena parte la fluctuación de los niveles de tensión debido a, la a los cambios en la irradiación solar. Otro esquema que también se utiliza es el inversor de corriente. En este, cam, en este caso vamos a cambiar el tipo de convertidor. Tenemos el panel fotovoltaico la barra de corriente continua, en vez de ser un condensador, ahora es un inductor, puesto que vamos a utilizar un inversor de corriente, un corrensor inverter. Es decir, vamos a obtener corriente a la salida. Eso es importante, puesto que ya no vamos a depender ni del nivel de tensión, sino simplemente del sentido de circulación de la corriente para poder inyectar energía a mi sistema de potencia. Esa salida del inversor de corriente es pasado por otro, o nuevamente, por un filtro. Fíjense que la disposición de las componentes del filtro ha cambiado. Antes era primero la inductancia y después el condensador, porque actuaba como un filtro pasa abajo. En este caso es primero el condensador, debido a los cambios de topología del inversor de corriente, que requiere condensadores a la salida, y finalmente los inductores para la estabilización y bajo risa entonces, esta solución involucra un puente de inversor de fuente de corriente, un CSI, que gracias al enlace inductivo de corriente continua, le permite al inversor aumentar la tensión de salida para mantener el flujo de corriente. El filtro debe incluir condensadores para evitar la conexión peligrosa de dos inductores que transportan corrientes diferentes, es decir, el condensador es el que me permite el acoplamiento entre la inductancia del inversor y del panel con la inductancia del sistema de potencia. ¿Cuál es la tendencia a niveles de energía fotovoltaica? Conectar un arreglo a un convertidor crea una estructura inflexible haciendo que su expansión o reducción del número de paneles sea difícil sin actualizar todo el sistema. La tendencia reciente de los sistemas fotovoltaicos es utilizar cadenas de módulos fotovoltaicos conectados en serie con una cadena de alimentación de su propio inversor. El número, el número de módulos de la cadena es lo suficientemente grande para evitar la necesidad de aumentar la tensión. Es decir, vamos a conectar los suficientes módulos que me permitan no tener que utilizar el convertidor tipo box. ¿Qué soluciones alternativas hay a este proceso? Entonces, la interfaz multicadena en la cual cada cadena de módulos fotovoltaicos es equipada con su propio convertidor de CDC y estos están interconectados a un solo inversor. Es decir, utilizar múltiples chopper tipo Bosch para condicionar cada una de las cadenas y no utilizar un único convertidor para condicionar todo el proceso, todas las celdas fotovoltaicas. Sistemas de módulos AC, el que se integra una interfaz de electrónica de potencia en cada módulo. El sistema de celda única con interfaz de inversor, que se emplea una celda fotovoltaica de gran tamaño, de tamaño grande y arbitrario. Entonces, una alternativa para los convertidores fotovoltaicos es la utilización de los inversores multinivel. Los inversores multinivel son adecuados como interfaz de conexión entre el panel fotovoltaico y la red de potencia. Los diferentes niveles de tensión a la entrada de corriente continua se pueden configurar fácilmente utilizando una interconexión apropiada de los módulos fotovoltaicos. Cuanto mayor sea el número de niveles, mayor será la calidad de la tensión obtenida, ya sea con la utilización de PWM o ella. Recuerden que una de las grandes ventajas de los inversores multinivel es que no requieren la utilización de modulación PWM para reconstruir una señal con bastante aproximación a una sinusoida. Entonces aquí tenemos el primer Esquema, tenemos dos paneles fotovoltaicos conectados a un inversor multinivel de tres niveles. Este inversor es un inversor anclado por diodos, como lo vimos en el módulo de inversores multinivel. Esto me permite que cada panel genere la fuente de C apropiada para la salida de este convertidor multinivel. En este caso tenemos el esquema, pero utilizando un inversor multinivel tipo cascada, el cual utiliza dos convertidores tipo H. Cada panel alimenta cada uno de estos convertidores. Generalmente los paneles pueden tener diferente tensión y eso va a originar diferentes salidas. Entonces, dos inversores, diversos tipos de inversores y especialmente los convertidores de CDC, algunos de ellos desarrollados específicamente para esta aplicación, pueden ser utilizados para interfaz entre los paneles fotovoltaicos y el sistema de potencia. Entonces, con esto terminamos el módulo de energía solar. Como vemos, el proceso es bastante simple. A partir de las celdas o los paneles fotovoltaicos, tenemos tensión de corriente continua. Esta tensión de corriente continua se acondiciona a un nivel de tensión con bajo rizado. Dependiendo del nivel de tensión, se va a requerir su elevación o no para la interconexión con el sistema de potencia. Esa elevación se puede hacer de dos formas. A través de un convertidor tipo box para elevar la tensión. O a través de puentes multinivel, que me permiten obtener una salida de mayor tensión. Finalmente, el proceso pasa por la conversión de DCAC a través de un puente inversor, que puede ser de dos estados o multinivel, dependiendo la aplicación, el nivel de rizado y el nivel de modulación que nosotros deseamos en un momento determinado. La salida de este inversor es acoplada a través de un filtro que permite reducir el impacto armónico, así como el los frentes de onda escarpados de salida del inversor. Esto permite su acoplamiento con el sistema de potencia. Este acoplamiento puede ser trifásico o monofásico dependiendo del esquema de conexión. Entonces esto me permite la interconexión de los paneles de voltaje al sistema de potencia. Conversábamos que si el nivel de consumo o el nivel de potencia exportado al sistema de potencia es menor que la energía producida, el exceso de energía tiene dos caminos posibles, o bien su disipación a través de resistencia o calefacciones que se pueden utilizar para o bien calentar agua a través de calentadores solares o bien a través del de proceso de bombeo, de ese exceso de energía a un tanque, a, un, a una cuota superior, para su después turbinado. Otra manera es almacenar la energía a través de bancos de baterías o sistemas de almacenamiento alterno. Los invito a seguir con el siguiente tema, que es la generación eólica. Gracias por su atención.